que puede unir al pueblo salvadoreño es el único que puede llevar conciencia y claridad al pueblo salvadoreño pero yo tengo que reconocer que el FMLN también ha padecido de enfermedades en, este, en esta lucha política a veces nos hemos enredado y hemos cometido errores como ese de tener a toda nuestra gente constantemente peleando en elecciones internas que lo que meten es bochinche entre nosotros mismos pero les quiero decir que en la dirección actual del partido hay convicción de que debe cambiarse todas esas reglas para que, el, para que el, el FMLN pueda unir al pueblo salvadoreño tiene que ser capaz de unir sus propias filas y yo les quiero decir este compromiso nos comprometemos a que vamos a cambiar todas esas reglas perversas y vamos a unir más a nuestro partido para que tenga una mano más eficiente un, para que tenga un solo puño cerrado y pueda ser digno de conducir las esperanzas y la lucha del pueblo salvadoreño no podemos estar llamando al pueblo salvadoreño a una lucha sacrificada que corre muchos riesgos mientras nosotros estamos en, estas, en estos bochinches internos. ¡Se acabaron los bochinches! Y si hay bochincheros que no quieren entender, nosotros les decimos, las puertas del partido están abiertas para entrar, pero también para salir.